Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, de hola, de hola, hola, hola, cha peña -cha. yeah, yeah. yeah. Bueno, peña, pues acabamos de llegar aquí al a Darwin, este puto sitio que está todo guapo, la verdad y tenemos a nuestro técnico aquí está montando el puto ordenador, tío pues lo que hay, tío, no se podía traer un ordenador portátil, ¿no? Old school, old school, chaval ese video, ese video ahí, aquí tenemos nuestro y Manuel, sí. eh. también está Redding, y de. Aquí es donde vamos a tocar Johanna haciendo colegas, como siempre. Y nada, os seguiremos informando. Uh, tenemos el escenario. Y aquí está Sergio. Por aquí estamos a ver si montamos el jadillo de Zenet, que ya acabo de montar el portátil, lo veréis en capítulo de bricomanía. <risa> y nada a ver si funciona todo y aliado así que nada hoy vamos a tocar con un line six line six lo cual no es que sea muy bello pero bueno hay que apañarse con lo que se pueda no joan idiota <risa> Sí, claro. <risa> entonces <risa> tengo aquí oh. sete un canal así, un poco medio crunch tal, aunque pone metal pero, y otro canal limpio, y con eso lo vamos a conectar a, la, a mi pedalera que me he traído aquí a Inglaterra que es la M13, que también es de la 6 y ya, bueno aquí tenemos el switch que me han dejado para cambiar de canal, aquí tengo el canal de la distorsión y aquí el canal limpio y ya está. Quiero margarme. y aquí tenemos el super pedal, el precision drive que será el que nos dará un poco más de, de riqueza o por lo menos eso vamos a intentar así que nada eso es lo que va a ser el equipo de hoy para tocar en Darwin, el local está bastante guay la verdad, es pequeño pero vamos, está guay Así que nada, no. seguimos a tope. Mmm, tonto. <risa> Esta es la habitación gigante en la que estamos construyendo. Oh, gigante. Amazing, amazing, amazing room. Toma.